En el vídeo anterior analizamos la función RAND, que nos permitía crear números aleatorios, pero eran números decimales. Aquí vamos a ver la función RANDINT, que significa aleatorio entero, que nos permitirá crear números enteros y aleatorios. Vamos a ver cómo funciona. Para ello consultaremos la ayuda, np.el módulo que lo contiene, y ahora la función RANDINT. Y vemos que le tenemos que decir el valor más bajo, el valor más alto y el tamaño que queremos que tenga. Debemos tener en cuenta que el superior es siempre exclusivo, por lo tanto nunca alcanzará ese valor. Parece que funciona exactamente como la función Arrange, que nunca incluye el último de los elementos. Bueno, pues vamos a escribir aquí que genere un número aleatorio entre 1 y 7, Por lo tanto, tendrá que salir un número siempre entre 1 y 6. Lo ejecutamos una vez, lo volvemos a ejecutar y así lo tenemos. Si queremos simular un lanzamiento de 20 dados, tendremos que decirle que el mínimo sea el 1, el máximo sea el 7, ya que el 7 no lo incluye, y el tamaño tiene que ser pues, 20. Y así vamos a crear... Una tirada con 20 dados y aquí vemos todos los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es una simulación de un lanzamiento de 30 monedas. El valor 0 será la cara y el valor 1 será la cruz. Para ello tenemos que hacer ciertos cambios. Primero vamos a poner 30 monedas. Puede salir un 0, puede salir un 1 y el 2 ya no puede salir. Por lo tanto tendremos que escribir aquí el 2. Lo ejecutamos... Y ahora nos sale un lanzamiento de monedas, siempre y cuando supongamos que el 1 es la cruz y el 0 es la cara. Y si queremos, podemos también crear matrices. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hacemos lo mismo, random.randint, especificamos el punto más bajo desde el 1, el punto más alto, que va a ser el 11, puesto que queremos que los números vayan hasta el 10, y el tamaño... Pues vamos a decir que es de 4,5. Lo visualizamos, lo ejecutamos una vez, nos da esto y lo volvemos a ejecutar. Vamos a ver el tipo de dato que siempre crea por defecto en Ampire. Para verlo ejecutamos data type y vemos que por defecto nos crea eh, valores de tipo int64. Si queremos cambiarlo, pues se lo tendremos que decir específicamente, data type, y queremos que el tipo de dato sea int8. Y ahora nos crea lo mismo, pero con enteros solamente de 8 bits.